Robert Cletus Driscoll, nació el 3 de marzo de 1937, y murió en el 30 de marzo de 1968, fue un actor infantil estadounidense que trabajó para el cine y la televisión entre 1943 y 1960. Protagonizó algunas de las películas de The Walt Disney Company más famosas de la época, entre ellas Canción del Sur, 1946, Dentro de mi corazón, 1948, y La isla del tesoro, 1950. También sirvió como modelo de animación y dio voz al personaje principal en Peter Pan, 1953. En 1950 recibió un premio Oscar Juvenil por su trabajo. Mediada la década de 1950, la carrera de Driscoll empezó a declinar, dedicándose principalmente a las actuaciones como invitado en series televisivas. Además, se hizo adicto a los narcóticos y fue sentenciado a prisión por dicho motivo. Tras su excarcelación enfocó su atención en el teatro de vanguardia. Arruinado y enfermo a causa de su drogadicción, falleció en marzo de 1968. Man, eso fue turbio. En fin, aquí me despido de este informe de este actor, soy Michael Joseph Conrad, adiós.